A burning trees, como incendios forestales Somos desastres antinaturales Que no es lo mismo lo costoso y lo que vale No todos los perros somos iguales Que traigo el alma que parece que se sale Traigo el corazón todo lleno de cristales What? Que traigo hueca a la wallet Mitad animal, mitad humano a Luna Wally. Huele en el estudio como huele en Cali. Esta calidad para la rima y para el party Harta cualidad, alta Juana Mari Harta fanfarrón, pero mucho nobody So honey, bunny, no money, no funny Sé que no es ni cono pero no llega ni a bunny Puro todo y toma, puro nadie pone La repetición de las repeticiones, ah ¿eh? Escribir y pintar y fumar y beber, pareciera que no hay más que hacer que Escribir y pintar y fumar y beber, ¿eh? y desaparecer Materia gris, fuerza bruta, un solo camino, una sola ruta Dicen que mi labia electrocuta, que mis labios son el sueño de todas esas putas Cuidado que te rompe la nuca, mi son que suena como una bazuca, como siempre, como no sonarás nunca, ni mi buena adicción ni mi mala conducta, ingratitud es mutua, unos son unos idiotas, otros son unas astutas, escúchame, no me discutas, si dudas de mí, pues que no te quepa duda, la vida es cara, la vida es dura. Si sale bueno es porque es natural Todo es corrido como pintura Se me escapa por la boca la cultura Escribir y pintar y fumar y beber Pareciera que no hay más que hacer que Escribir y pintar y fumar y beber Y comenzar otra vez a Escribir y pintar y fumar y beber Pareciera que no hay más que hacer que